Bienvenidos a mi canal y si no me conoces ¿Qué tienes, mi querido Instagram? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues, como ya veis en el título, voy a desmentir ciertos rumores que la gente piensa sobre la vida influencer y todo eso. Quiero empezar aclarando que sería un vídeo mío sin yo decir nada al principio el contenido. Pues quiero aclarar que llevo en esto tres años, tengo mi experiencia, he conocido mucha gente, he trabajado con muchas marcas, he vivido muchas situaciones y creo que estoy preparada para hablar del tema. Lo digo porque a lo mejor no me has visto en tu vida y has llegado a este vídeo de casualidad y entonces me vas a comentar el típico comentario ¿tú qué te crees? Pues para que te lo ahorres y también que si respecto a este tema que es tan extenso, tenéis algo que debatirme, podéis dejármelo en comentarios yo os contestaré, os debatiré de lo que haga falta siempre que sea con respeto, si es sin respeto tener por seguro que vuestro comentario va a ser eliminado o a lo mejor directamente ni me aparece y se me mete en revisión, que obviamente no lo voy a aceptar más que nada porque no me gusta ver faltas de respeto en mi canal, así que sin más dilación vamos a comenzar, voy a empezar con algo que se repite mucho, que me cuesta un poco como contestar, pero a la Vez, pienso que es que es necesario porque es lo más común. Y es que hay mucha gente que tiene como la manía, la costumbre de comparar a un influencer con un médico. Y siempre está el típico comentario de, es que cobráis más que gente que salva vidas. Para empezar, lo de salvar vidas es relativo porque a mí y a muchos más nos han llegado mensajes súper largos que han acabado con un gracias por salvarme la vida o gracias por que me evitaste hacer X cosas. Entonces pienso que los influencers puede que no operemos del corazón, pero sí que los arreglamos un poquito con contenido que a la gente le salva en sus peores momentos. Hay gente que realmente lo pasa muy mal, tiene pensamientos suicidas. Y lo que les ayuda a combatir con todo eso Es ver vídeos, fotos, contenido de su influencer, youtuber favorito Respecto a lo de comparar el sueldo Si yo no sé lo que cobran ¿Por qué vosotros? Ya deis por hecho que nosotros cobramos por no hacer nada Más que X persona Valorad todos los trabajos Cada uno cobra lo que tiene que cobrar Según lo que hace y punto Es un trabajo como otro Y por favor normalicémoslo La cosa mala es que nunca vas a saber Si vas a llegar a fin de mes Nunca vas a saber si el mes que viene vas a tener dinero Porque al igual que unos meses vas a trabajar un montón Porque muchas marcas van a querer trabajar contigo Pues puede ser que al mes siguiente de ninguna marca acepte tus tarifas Y ninguna marca quiera trabajar contigo Nunca vas a saber cuándo vas a tener el dinero asegurado o no Pero ya os digo, voy a dejarlo todo para un vídeo Porque tampoco quiero que ahora empecéis a malinterpretar nada Porque quiero explicar muchas cosas y tal Simplemente que hay gente que lo compara mucho con otros trabajos Y quiero por favor que se normalice Que penséis que esto tiene igual sus cosas buenas y malas Incluso hay muchas malas y muy malas Una persona ha dicho que parece más fácil de lo que es Llegar hasta donde estáis Exacto, parece más fácil, pero no es así No tenéis ni idea del trabajo que hay detrás de una foto O de un simple vídeo Obvio, hay cosas que cuestan más de hacer, otras cosas cuestan menos, pero como en todos los trabajos. Yo creo que para poder llegar lejos en esto o para conseguir una audiencia fiel, que le guste todo lo que hagas, hay que saber hacerlo muy muy bien y tener en cuenta varias cosas. Hay que ir poniéndose retos personales, intentar ir haciéndolo mejor poco a poco, mejorando la calidad del contenido y muchísimas muchísimas cosas más. Otra personita dice que os pagan absolutamente por todo lo que hacéis. Mentira. Error. Ya nos gustaría a nosotros que nos pagaran por todo, absolutamente todo lo que hacemos, pero no. ¿no? por lo único por lo que vas a generar ingresos es por publicidad, campañas promociones, plataformas con monetización como Twitch, Youtube y algún proyecto que te vaya saliendo como escribir un libro, ropa pero vamos, que Instagram no paga por subir una foto, ni TikTok te paga por subir un vídeo, porque hay mucha gente que se lo piensa y no es así, te pagan las marcas que quieren que les hagas publicidad otra persona dice, que dicen que les reposteemos en histories y luego ellos lo harán y nunca lo hacen, aquí vamos a ser sinceros hay influencers que cumplen con su palabra pero sin embargo, hay influencers que simplemente dicen eso para generar interacción con sus seguidores, aumentar las estadísticas y darse más a conocer. Según mi opinión, yo pienso que cuando tú subes una foto y pides a la gente que te comente letra por letra, es un ejemplo, sin ser interrumpido, una palabra y luego te pasarás por su perfil, que menos que hacerlo. ¿Por qué? Fácil. Creo que si estás donde estás, aparte de por la dedicación, por la gente que te sigue, apoya tu contenido a cambio de nada. Que menos que agradecerlo con un like en una foto suya, viendo su perfil, estalcando sus historias, te haces con nada. No cuesta dedicar tiempo a las personas que te dedican tiempo. Ahora, si no lo haces, sinceramente a mí eso me parece sucio y egoísta. Si veo que voy a decir algo que sé que no voy a cumplir, pues no lo digo porque no voy a hacer a nadie perder el tiempo. O sea, te estoy mintiendo, te estoy haciendo ilusiones de que a lo mejor me paso por tu perfil y no lo voy a hacer. Para eso prefiero callarme y busco otra manera de generar interacción. Que hay algunos influencers que hacen ver que su vida es perfecta cuando en realidad no es así. Volvemos con la sinceridad. Que no os pinte nadie en vuestra cabecilla que los influencers se muestran tal y como son porque... Os puedo decir de primera mano que no es así Yo no voy a juzgar a nadie sin conocerlo Obviamente no Pero yo pues hablo desde mi experiencia De viajes, de que hayamos coincidido en alguna casa Durante varios días No de un evento y adiós, no Sino de estar conviviendo durante varios días con una persona Y darme cuenta de que trata mal a la gente De que es un borde, de que no sé qué De que está liándola todo el rato De que es una mala persona, no es transparente De repente saca el móvil Hola chicos, no sé qué de cuánto Pues a mí eso no me parece estar muy natural ¿Qué quieres que te diga? Y digo esto no por meter mierda de nadie Porque yo no estoy nombrando a nadie ¿no? Simplemente quiero que veáis la realidad He escuchado conversaciones en primera persona De influencers diciendo Claro bro, pero si eso es lo que yo quiero aparentar Lujos, casas, coches, dinero Y yo me quedo como ¿What? O sea, ¿qué vida tan vacía tienes que tener como para querer aparentar por redes sociales y hacer creer a tus seguidores que tienes una vida de lujo cuando no es así? No hay necesidad, creo que lo mejor de una persona es ser uno mismo, el mostrarse tal y como es, para que la gente, tus seguidores, te quieran tal y como eres, con tus defectos y tus virtudes, pero que te quieran por ser tú no por ser quien tú quieres ser ¿Por qué nunca decís lo que ganáis? Pues sinceramente porque creo que tú no vas por la calle y ni le preguntas a un barrendero cuánto cobra, o un camarero, o a alguien de Directamente que ni tú conoces Ni él te conoce cuánto cobra Creo que no tiene nada que ver con tu vida Creo que no te aporta nada Creo que no te va a cambiar la vida por saberlo Sí, que me acuerdo de un vídeo que contestaba algo así Sobre decía la cantidad y eso Pero es algo relativo De hecho, este trabajo es único para cada persona O sea, no todos los influencers tenemos una tarifa fija Depende de muy... Muchas cosas Y nadie cobra lo mismo que nadie Que aparte de fotos y vídeos durante la semana No hacéis mucho más Pues esto depende de cada persona Creo que la mayoría, no todos Siempre tenemos algo más que hacer Y en qué trabajar aparte de fotos y vídeos Proyectos que requieren mucho tiempo Dedicación, cariño Pero son proyectos que no se ven hasta que pasa un cierto tiempo O sea, son proyectos que se trabajan en silencio Pero vamos, que casi siempre hay algo detrás en lo que trabajamos Pero también te digo que hacer fotos y vídeos No es algo que dices ¡Ostras! ¿Pero si tardo 10 minutos? No Pensar idea, realizarla editarla y subirla. En las tres primeras, ya os digo que se os van por lo menos tres días. Cada uno es un mundo, cada uno pues le cuesta más, menos. En verdad, no os sentís cómodos cuando os piden una foto. Repito lo de antes. Qué mínimo que dedicarle tiempo a aquellas personas que te hacen estar donde estás y te dan de comer. Qué mínimo que cuesta una foto. Un minuto. ¿Por qué vamos a rechazarla? ¿Por qué vamos a sentirnos incómodos? Lo malo de esto, por ejemplo, es que no puedes ver cada personita que te sigue y te apoya. Lo bueno, cuando te las encuentras en persona, ves su carita, ves lo que se ilusiona al tenerte cerca, o sea, eso es increíble. Pero por por ejemplo, si me ves comiendo, no rechazo, pero sí que te pido que te esperes a que yo termine de comer. Ya está. Seguís todos las mismas tendencias. Creo, bajo mi opinión, que seguir las tendencias no es nada malo. Pero sin abusar. Hay gente que sigue tendencias y sigue con su creatividad, subiendo sus vídeos cuando le gusta, cuando tal, pero metiendo alguna tendencia que otra. Y hay gente que solo se dedica a subir tendencias y no hace lo que realmente le gusta porque piensa que no va a tener tirón, porque le da miedo el rechazo a su propia creatividad. Entonces siguen tendencias para asegurarse de que van a crecer. Repito, no está mal seguir tendencias porque al final si es algo que te gusta y encima, vamos a ser realistas sabes que haciéndolo vas a conseguir mucha más audiencia, genial, no hay nada malo. Pero siempre y cuando no dejes de lado tu creatividad y tu contenido propio. Tenéis la mejor vida, rollos, dan ropa gratis, maquillaje gratis, viajes gratis, qué envidia. Me hace gracia cómo repite todo el rato la palabra gratis. Vosotros veis que nos dan cosas y nosotros subimos una historia enseñándolo. Entonces os pensáis que es gratis. Repetid conmigo, a los influencers no les dan nada gratis. Una historia, un post, una mención en un vídeo de YouTube, un TikTok, lo que sea que lleve una promoción no pagada Es decir, a cambio de producto Es eso, a cambio de producto El producto te lo dan, pero es que tú lo pagas Con tu publicidad, con tus servicios Con tu contenido El cual ya te puedo asegurar yo que cuesta mucho más De lo que te están ofreciendo ellos Al no ser que te den algo que equivalga A lo que vale tu contenido, pero se dan en muy pocas ocasiones Y no, no tenemos la mejor vida por todo ello Ni tenéis nada que envidiar Esto es trabajo. Aparte de trabajo, tenemos familia, tenemos problemas y todo eso. Por delante, todos súper amigos y por detrás, la mayoría nos aguantan. Pues no voy a deciros, no, chicos, todos súper reales, porque conozco a gente maravillosa, gente que se merece el cielo, bueno, que ya lo tiene ganado y conozco gente, pues, que me han mandado audios poniendo verde a una persona que le ha hecho no sé qué cosas imperdonables de repente te metes en su Instagram y acabo de subir una foto con ella. Entonces, pues no sé, hay mucha gente falsa en este mundillo, hay gente que se mueve en el interés, pero, ¿acaso estoy diciendo... Algo que en el mundo no influencer No pase, no ¡Exacto! Esto es algo que pasa día sí, día también Gente que se aguante y gente que no Porque tú y yo no somos compatibles Yo no me voy a esforzar en caerte bien Ni tú a mí por dedicarnos a lo mismo Cobráis mucho y compráis muy poco Porque las marcas os lo dan todo ¿Cobramos mucho? Depende de las tarifas de cada influencer Por mi parte es algo que yo veo súper guay de esto Y es que por ejemplo yo si tengo ganancias puedo ahorrar Debido a que a lo mejor yo no me voy a gastar dinero en ropa Porque a lo mejor yo veo una camiseta unos pantalones, o unos zapatos O un maquillaje que me gusta Y antes de comprar comprarlo por la página web, busco el Instagram les hablo, les ofrezco una colaboración y tengo la posibilidad de que me digan que sí entonces pues mira, sí, nos ahorramos dinero en cierta parte, pero invertimos en productos para mejorar la calidad del contenido o directamente invertimos para crear contenido por ejemplo, yo no sé si Canon hace colaboraciones, me gasté 700 euros en la cámara con la que ahora mismo estoy grabando y la cámara que me compré para mejorar la calidad, o me gasté 100 euros en unos focos, o 3000 euros en esta habitación para tener un fondo guay, bonito, que podría tener perfectamente una cama y un armario. Y ya no cosas grandes como por ejemplo lo que acabo de nombrar sino que a lo mejor cosas como periódicos o flores para la bañera o ropa de lencería para una foto o un teléfono vintage. Dime tú, ¿qué voy a hacer con ese teléfono si no tenemos línea telefónica en casa? Dinero que nos gastamos simplemente para crear contenido probablemente no lo vayamos a recuperar. Bueno, pues depende cómo mires lo del tema de la inversión. Cuando decís, me habéis preguntado mucho y en realidad nadie preguntó. Cierto, es una excusa bastante buena para enseñar un producto que te hace mucha ilusión enseñar y nadie te ha pedido que lo hagas. Es como que bueno, mucha gente me la ha preguntado y como que calmas un poco el tema de que a nadie le importa en realidad. Pero bueno, yo creo que esa mentirijilla la habré dicho como una vez por un pitalabios que quería enseñar, pero normalmente lo que suelo hacer es o decir... Bueno, nadie me ha preguntado pero yo quiero enseñar esto O pongo un collage con muchas capturas de gente Preguntándome sobre ese producto Y entonces sí que lo hago En plan, pero porque es verdad, ¿sabes? Que me preguntan ¿Compráis seguidores para haceros más famosos? También conozco gente que lo ha hecho Y no lo comparto Por ejemplo, en tres meses habré bajado unos 4.000 seguidores Pero no de que te suben, no lo notas No, no, de que me bajan Pero yo no me deprimo por ello Necesito comprar para sentirme mejor Ni más valorada, ni más querida Pienso que cada uno tiene que tener los seguidores que se merece No tienes que comprar nada porque al fin y al cabo... Los seguidores que tiene se refleja en el trabajo que hace, algunos suben mía, tienen millones de likes y gente currándoselo tienen 20 como todo, a veces es injusto pero es lo normal, no puedes pedir más tú tienes tu audiencia, él tiene la suya, puede que te lo curres más que él, pero obviamente no vas a llegar a bien más gente, casi todos sois influencers porque os ha ido mal en los estudios no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tengo muchos amigos influencers que aparte de esto estudian. Pero los que no estudiamos y nos dedicamos solo a esto no significa ni que nos haya ido mal en los estudios ni que seamos unos catetos, unos incultos. Primero, seas influencer o no, no eres un cateto por no tener estudios. Ahora... Hay casos y casos. Yo empecé en una época en la que no tenía ni idea de qué estudiar, me salí del instituto, decidí darme un año sabático en el que empecé a trabajar en una empresa de eventos, a juntarme a una escuela de idiomas, a reforzar el inglés y me puse con YouTube. Cuando pasó un año, volví a intentar estudiar. Pero de repente me di cuenta que estaba ganando mucho dinero con esto, que era mi mejor momento y dije, no lo puedo dejar escapar. Me volví a dejar los estudios. ¿A día de hoy he vuelto? No. ¿Me arrepiento? Tampoco sinceramente creo que ese no era mi momento, necesitaba dedicarme a esto y aprovechar el momento y a día de hoy, un año y pico después, estoy aquí, trabajando de esto, viviendo en Barcelona y sin arrepentirme de la decisión que tomé. que el día de mañana quiero volver a estudiar, tranquilos hay escuelas de adultos, yo me apuntaré y nada, hasta aquí la ronda de rumores sobre los influencers creo que nadie había hecho este vídeo sé sí, que es un tema muy polémico. no si sé, es así, lo sé, no tengo estudios <risa> en fin, os quiero mucho, que nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, Dan like suscribiros, activar la campanita, si la activaréis primera... Que me estás viendo y te ha gustado Pues lo siento Te toca, te toca pechuga Vale, un besico Y os quiero